Bienvenidos a la Biodesca de prensa y alrededor de los ventanas, director técnico de Santos Laguna. Vamos a comenzar preguntas con... Gracias Aldo. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Un, un par de preguntas, si me lo permites. La primera. Eh, o sea, las sensaciones que te deja este partido, no sé si, si lo sientas así, me parece que la opinión generalizada es un empate con sabor a victoria, ¿no? Eh, entendiendo por cómo estaba el partido y que además te deja ahí a 3-4 goles de la zona de reclasificación, de lo cuenta. Sí, a ver, el, el, te comparto un poco incluso lo que se habló ahí adentro. ¿no? Creo que el, el sabor o la lectura es nada que reprochar en cuanto a la entrega. Este equipo sigue peleando hasta el final, no se rinde, lo intenta, no nada que reprochar. Cosas que corregir, sí, me parece que, que varias. Sabíamos de antemano que no iba a ser un partido fácil, es un rival que el visitante ha venido teniendo un comportamiento positivo y sabíamos que no iba a ser fácil, así es que eh, al final sumar, eh, evitar una segunda derrota continua, seguir sacando puntos en casa, la manera, insisto, del equipo mantenerse peleando, intentándolo de no darse por vencido, eso, eso es muy valioso. Y como te digo, pues con cosas a corregir, evidentemente sí, tenemos cosas que corregir. Hoy, hoy en, en ambas áreas sobre todo, nos faltó, nos faltó mejor ejecución en ambas áreas. Pero muy, muy orgulloso otra vez del esfuerzo que hicieron y de no darse por vencido, que fue muy, muy evidente. ¿no? Jugaron hasta el último minuto y, y rescatamos un, un empate. Perfecto. Y la segunda, profe, te lo pregunto con todo respeto, el cambio de Alan Cervantes hoy a toro pasado consideras que, que sigue siendo correcto y te lo pregunto con total desconocimiento de si hay algún tema médico, clínico y demás. Eh, me, me parece que a raíz de que se va tanto Alan como Gorrearán, cambia drásticamente el partido y por ahí es cuando entra te hacen las, las opciones más claras de gol, ¿no? Se, sentimos que a ver son parientes que se entrenaron en la semana, en el día del fútbol se entrenaron. La lectura que tenemos afuera es que necesitábamos ganar en, en ofensiva, no, no queríamos alargar el partido en ese tono en el que iba, queríamos atacar más. Acá el compromiso y la petición muy clara de, de, de Dante y el, el ADN del, del Club de ser Valientes, quisimos irlo a buscar. Este es un fue, un partido de bandas. fue un partido de bandas, entonces... Eh, y te digo, se habían trabajado las variantes para ir a más, para irlo a buscar. No considero que, que el desequilibrio había sido ahí, creo que más bien fue por bandas otra vez el, el tema, que es justo lo que ellos, lo que ellos trabajan, el tema de las, de las bandas. Y te digo, a ver, tendré que revisar el video y a lo mejor lo que me comentas traes ahí algún, algún punto, pero siempre vamos a priorizar irlo a buscar, que alargarlo y mantenerlo y perder tiempo. Siempre lo vamos a priorizar. Gracias. Profe, ahorita estás fuera de repechaje ya quedan nada más tres partidos y Santos sobre todo se pierde mucho valor, ¿cómo trabajar con eso para que ya no se siga presentando esto en los próximos partidos? Sí, cada, cada partido es distinto ¿no? sí es cierto que seguimos fuera pero también es cierto que estamos a tres puntos del octavo, es decir ¿no? y siguen todavía nueve por disputarse entonces eh, eh, los puntos siguen ahí pues, ahí cada partido es distinto, ¿no? cuando un equipo te arma dos líneas de cuatro y aparte un noveno jugador, pues evidentemente que el circular y mover la pelota se vuelve más complicado, ¿no? entonces hoy efectivamente ¿no? no estuvimos precisos, sobre todo me parece en el primer tiempo, ¿no? eh, fallamos mucha pelota en esa zona media, no encontramos claridad en última zona, pero cada partido es, es diferente, hay que seguir trabajando, evidentemente, los distintos escenarios que se pueden presentar en los que vienen, pero, pero parto de eso, es decir, no, no creo que sea un tema que se instale. ¿no? Eh, hoy, hoy era un partido difícil de transitar en esa zona, y, y si tiene razón eso, pero bueno, hay que, hay que dar la vuelta a la página, es fecha doble, preparar el de Mazatlán, que va a ser un partido diferente, y después el de León será otro diferente. ¿no? Y como te digo, sí, sí con cosas a corregir, una de ellas, sin duda, esta que, que bien señalas. ¿Alguna más presencia? Acá, Enrique Barrón, somos 12. Cómo, ha sido su, ¿Cómo considera el desempeño ahora de, de Jordan Carrillo? ¿Considera que ha habido un crecimiento de él? Digo, se ha mostrado varias veces ya en el marcador. El inicio del torneo, pues, había presentado algunas tarjetas, incluso rojas. ¿Considera que pues, se ha madurado hasta cierto punto los jugadores que ha, ha tenido de, de fuerzas básicas? De verdad me parece que está consolidando a poco el, el, el proceso ya tuvo sus titularidades con nosotros. Eh, ahora ha entrado cambio, ha marcado, se le, se le nota cada vez más, más, más consolidado, digamos, ¿no? no deja de ser un, un, un jugador joven en proceso, pero está dando pasos sólidos como en su momento los dio Campos y avanzó hacia allá. No estos estos debutantes de hace un tiempo. Que la idea es consolidarlos, me parece que están caminando en esa línea, hoy Diego Medina entra y hace otra vez un buen juego ¿no? con menos minutos que Omar y que Jordan, pero, pero ahí van los, los jóvenes, ahí, ahí se van consolidando y si sí, coincidió contigo, creo que ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo cosas sigue todavía con áreas de oportunidad pero, pero ahí va su proceso, me parece que va con pasos sólidos hacia el futuro Vamos a continuar de manera regular, contigo Muchas gracias. Sí. Jorge Eduardo, ¿cómo está? Un fuerte abrazo, les saluda Jorge Domínguez para el relato de los campeones deportivos deportes. Profesor, hoy quizá la lectura que se le puede dar al partido es complicada. ¿Por qué? Porque me imagino todo mundo gana, todo el mundo juega perdón, para ganar. Hoy me imagino que en su mente y en la mente de los jugadores eran tres puntos para acercarse más, para estar más seguros, para sentirse más cerca de, de, de la posibilidad de, de meterse a la reclasificación. Oye, ¿a qué le sabe este punto especialmente, profe? Se logra en los últimos minutos, se inició perdiendo con un autogol, o sea, tiene muchos matices este partido. En la cabeza del profe Eduardo, de los jugadores, ¿a qué le sabe este punto? Y sobre todo, yo, a, que en esta semana se define prácticamente todo, ¿no? En pocos días se sabe el destino de, de, de Santos, por eso lo importante es saber a qué sabe este punto para Santos Eduardo. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por tu pregunta. Siempre sumar va a saber bien, siempre, eh, va a ayudar, a veces puede tener ciertos sabores, pero el, el compromiso que, que hemos reiterado y pedido a los jugadores desde que el cuerpo técnico actual llegó ha sido el mismo y me parece que hoy lo refrendan otra vez, es no darse por vencido, es pelear hasta el final. Recuerda que no hace mucho estábamos en una situación muy complicada que afortunadamente ya se dejó atrás y que de ahí se recuperaron las posibilidades de, de hablar de esto, de, de liguilla. ¿no? Entonces, eh, siempre sumar será bienvenido, independientemente de si se alcanza o no. La intención es ganar, en Monterrey el segundo tiempo el equipo buscó ganarlo, creó sus situaciones. Hoy también en un partido abierto, de, de, de ida y vuelta, ellos con situaciones claras, nosotros también con situaciones claras. ¿No? El, entonces, que el equipo nos haya dado por vencido el esfuerzo, el compromiso, que los cambios hayan entrado y aportado, nos, nos, nos deja tranquilos en ese sentido. Y como ya comenté aquí presencialmente, nada que, que reprochar, sí cosas que corregir. ¿no? Entonces, es un punto que he venido, nos va a servir, sin duda nos va a servir. Y, y ahora hay que pensar en los tres que, que están ahora en disputa en, en Mazatlán y seguir semana a semana, como lo hemos de ¿no? ni, ni volarnos cuando hemos ganado. Ni, ni tampoco abandonarnos ante las derrotas que hemos tenido y hoy que nos toca empatar por segunda vez en la gestión de este cuerpo técnico, eh, igual ecuánimes, pies en la tierra, rescatar lo bueno y, y corregir las cosas que, que sigan siendo un área de oportunidad. si usted eh, empata Jordan prácticamente en la, jugada, en la última jugada del partido ¿a usted quiere le sabe? más que se desaprovechó un partido que se pudieron haber obtenido los tres puntos que se perdieron dos puntos o que se ganó uno al final y en el ámbito de los jugadores eh, ¿cómo terminan el partido ellos? porque empatan un partido que, que el gol de ellos había sido un gol de Félix eh, que había sido un partido parejo y que eh, hoy eran los puntos vitales de cara al cierre del torneo para pensar en el guía. Muchas gracias. Sí, este, ya se me olvidó tu primera pregunta, pero lo... <risa> este, bueno, ellos, cuando ¿a qué no sabe Ya lo dije, sumar es importante, ¿no? Eh, buscamos ganar siempre todos los partidos, son igualmente, y aquí lo hemos dicho muchas veces, son complicados todos los partidos, es decir, no, no, no por el rival tenemos una mayor o menor expectativa de poderlos ganar estos los queríamos ganar igual que los de Monterrey, igual que los de Pachuca, igual que los de Puebla, era exactamente igual, no, no siempre se puede ganar, pero sí siempre se puede intentar luchar por los puntos, sí siempre se puede respaldar al compañero, sí siempre se puede dejarlo toda la cancha, y eso lo hicieron hoy los los, los, los chavos, aprovecho para agradecer el, el, el apoyo de, de los más de 12 mil guerreros que vinieron a ayudarnos, nos ayudaron a empujar, nos ayudaron a rescatarlo, ¿No? Y, y eso sabe y sabe bien ¿no? Estas, estos pronósticos que le digo yo de, de papel, ¿no? de este lo gano este lo, lo, lo empato eh, no, no, para mí no son reales cada partido se afronta con la misma intención de, de ganarlos ¿no? eh, los ajustes siempre son pensando en eso, a veces corriendo riesgos tal vez, pero preferimos preferimos eso, y los jugadores están bien, están exhaustos están, están muy cansados eh, que es el compromiso pero están conscientes de esto que comparto, de, de que el punto al final es valioso y, y también están claros y, y hacen una autocrítica y saben que hay cosas que corregir y ese es el compromiso, corregir para los partidos que vienen y mantener ese, ese espíritu guerrero que nos